Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Bandolero 7.0 Estamos aquí con Assassin's Creed Bajala, y una recompensa gratis Tenemos el arco de Einhard gratis Aquí unas ilustraciones Vale El atuendo de Basin también lo que pasa es que no lo veis Es lo malo El atuendo de Basin, estoy consiguiendo ahora Desbloquea este atuendo delegado único para Ivor en Assassin's Creed Valhalla. Ok. Ya lo tengo. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Lástima que no lo veáis. El atuendo delegado de Altair también. Uf, que hay un montón de cositas. Vale. Hay un montón de cositas. Opalos, atuendo de Ezio también. Logo de Ubisoft también de remolino. Hay varias cositas, ¿eh? El cuerpo de Vinlandia. Conjunto de tatuajes también. Diseño exclusivo para personalizar tu cuerpo. Bueno, lo he comprado ya. Momentín, estamos por aquí. No os preocupéis. Vamos a ver. Yo creía que esto lo podíais ver vosotros también, pero bueno. Vamos a salir aquí. Del menú este de Ubisoft Aquí estamos Ahora sí Hola a todos, aquí vuestro hombre Bandolero 7.0 Continuamos aquí con Assassin's Creed Valhalla Y he visto aquí La recompensa gratis, ¿vale? Y le he hecho un vistazo Lo que pasa es que es lástima que no las podíais ver vosotros Pero salen en, en la tienda de Ubisoft ¿Vale? Creo que es esta Ubisoft Cone o, o esta bueno, vamos a probar el Discovery Tour. Que, que le he hecho un pequeño vistazo. Yo lo quiero enseñar. Como Ya hemos visto el principio de, del juego. Como hemos visto ya ahí un par de vídeos guapos. Así que, vea mi Goku, ahí todo potente. Venga, vamos a ver. Nueva partida. Vale. Este es el matrimonio que creo que, que vamos a manejar. Nota del parche 1.5.0. Vale, aquí está. El rey y otro más Y aquí el curilla Bueno, empezamos, nueva partida ¿Vale? Sí Ok, ahora que tiene aquí un buen comienzo Entonces está en pico de oro Es un misterio Si le pregunta a Gunilda lo que te dirá Es que los críos si los dejas sueltos se meten en la boca Cualquier cosa <ríe> El modo foto, ¿vale? Ya lo vimos ayer. Vamos a una fotillo. Cero daño. Loki no maltrató a ningún gato durante la creación de esta historia. Aún así, el dios de las fachoría decidió apartarse de la cena pública un tiempo y esperar a que la agua o la arena, en este caso, se amansaran. El día de la semana, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues estamos por aquí, en directito. Continuando aquí con... Assassin's Creed Bajala. Mira qué gráfico. Hey, visitante. Eh, visitante. Bienvenido a Discovery Tour. Viking Age. Viking Age. Igual que los valientes escandinavos que zarparon en sus Drakkar buscando nuevos horizontes, te aguarda ¿Eh? una misión de conocimientos y una promesa de aventura. Durante tres siglos, estos aventureros navegaron para comerciar, buscar tierras y a veces saquearlas. Sí. Y cambiaron el mundo de formas que aún hoy percibimos A estos aventureros los llamamos vikingos Aunque algunos los recuerdan solo como guerreros brutales y conquistadores despiadados Su cultura rica y compleja tiene mucho más que ofrecer Bueno, tiene ahí una cultura, ahí? ¿La cultura nórdica esta un Odín en cabeza Un poco chungo cobrará vida para ti a través de los ojos Oscurilla. de quienes la hicieron: comerciantes nórdicos en busca de fortuna, un monje a los alrededores, de la vida <ríe> y hasta el mismísimo rey Alfred. Andas, rey Alfred. Si las actividades triviales o importantes mientras transitan por su memorable época en las ubicaciones que hoy llamamos Inglaterra y Noruega. ¿Qué? Okay. Pero no temas, Discovery Tour Viking Age es una experiencia segura y sin combates que puedes disfrutar a tu ritmo. Ah, Su sin combate, ¿eh? Que refleja Dice. años de investigación Vamos del equipo de Assassin's Creed Valhalla, se ha elaborado en estrecha colaboración con historiadores y académicos de renombre. En nombre de todo el equipo de desarrollo, esperamos que disfrutes de Discovery Tour Viking Age. Que los mares sean amables en tu viaje. Ya. Yeah. Está guapo, ¿no? Pero es que lo he visto ahí, digo, anda, pues se lo voy a enseñar aquí. Y lo voy a traer al canal. Por lo menos que lo veáis. El contenido también. Luego también hay contenido descargable, ¿vale? Si son pa y demás, van a sacar ahora el Ragnarok para el 3 de marzo. O sea que... Contenido a mansalva, ¿vale? Así que vamos a ver. Aquí con la Gunilda y, y su esposo. Vamos a ver. Tarda un poquillo ahí en cargar, pero bueno. Juramentos y honor. En la aldeita. Entonces, un joven mercader se prepara para su primera expedición de saqueo, un viaje peligroso para el que... De... ya no me ha da dado tiempo. Pero antes de zarpar, deberá cerrar unos cuantos negocios, asistir a la Asamblea de Hombres Libres. 866 a.C. en Noruega. A las cabañas y todo. Se supone que es todo realista. ¿Cómo creen que, que, que vivían y cómo creen que, que tenían las casas? Lo poco que ha quedado. Porque todo de madera. Y De paja. Venga, vamos a ver la gunilda esta y el torstein. Más te vale o en tu busca. ¿quieres preguntarme algo antes de que me vaya? No. Cuidaré bien de la reputación de Gunilda mientras estás fuera. Ahí, ahí. Cárgate no tú. No creo que necesite ayuda, pero me reconforta saber que estás aquí. No me fío, no, no me fío yo el de el este. El mercado no espera a nadie. Ya voy, amor mío. Vale, esto es como... Parece una nueva historia, ¿vale? Un nuevo modo de juego. Y tiene ahí para agarrarse el hacha y todo. Nueva misión. Juramento no. Vale, hay que seguir ya la... Voy, Gunilda. A Gunilda, este se encarga ahí de, del carboncillo y tal Venga, vamos a cortar por aquí un poco Venga, vamos Sigue este no dice Venga, tenemos dos iconos El verde que es ella, esos son los personajes Vale, y luego los puntos de interés Que son los, los dorados y los plateados Escenas que son las escenas detrás de, de las cámaras Consulta la entradas de aprendizaje para conocer más hechos históricos Y saber cómo se hizo Assassin's Creed Valhalla ¿Vale? Que sería lo de detrás de las cámaras Pues está bien, esto no Vamos a ver si descubrimos algún punto de interés o algo Aquí, Interactuamos. Stavenger, vida cotidiana, recados Vale se construyó como puerto costero natural del suroeste de Escandinavia. Lo poco que sabemos de su historia, en esta época, sirvió de inspiración para algunos eventos clave de Assassin's Creed Bajala. Vale, ostras, tío, cuánta historia. Madre mía, que hace mapa ahí. Famosa batalla de naval de Hadsfjord, Se dio cerca de Stavanger a finales del siglo IX. Será después de Cristo, no sé. Sí. Vale, para crear esta ya en Assassin's Creed El equipo de desarrollo se inspiró en el mercado noruego de Copan Aquí representado Muy cerca del, del Oslo actual Podemos ocultar el, el texto Vale Las contemporáneas Escritos de la imagen Está creadito <ríe> Bueno, pues aquí tenemos el puerto, vale Aquí para Atracar los barcos Y aquí pues me imagino que estaría todo el comercio Luego, colina de copa, otra colina, vale. Bueno, mapilla ahí. Básico, aquí tenemos la escala, vale. 550 parece, o no sé. Vamos. Bien, pues ya tenemos ahí un punto de interés, vale. Seguimos con y de más, eh Si vuelve con su familia y dice que lo hemos maltratado Entrada de aprendizaje. Abrimos Códice Aprendizaje, ya llevamos dos Vale, se ve que se recopilan aquí Todo lo que vayamos recopilando Y desbloqueando Venga Luego de detrás de las cámaras Y la recompensa Valhalla Desbloquea nuevos artículos estéticos Acompañantes Y equipo para Assassin's Creed Valhalla Mientras explora el mundo Y completa misiones Esta oferta está reservada en exclusiva Para que nos jueguen Al contenido descargable Ok Tenemos dos aquí La de Stranger Y la de Esclavo Doméstico Que es la que está hablando ahora Mira ahí las cadenas y todo Eso es lo que encontraron Los yacimientos Bueno No vamos a aprender más no Vale, pero está muy bien, eh pues Esto también Seguro que practicaré durante esta expedición con Harald. No es que sea interesante este modo de juego, pero él me ha prometido que los hijos de Stavanger son mucho más fieros. Dice que no. Hijos que te golpearon mientras Hay que y luchar. Si son ellos, tendrás que andarte con mucho tiempo. Nueva entrada. Los Wenders, u uh, hombres libres Estamos ahí todo el rato abriendo cosas de estas. Vale. Eh, aquí. Los Wenders es decir, los hombres libres y los artesanos. Fue una balacasta casta social central. En la Escandinavia de la Alta Edad Media. Las van en la granja junto con las mujeres de la familia. Muy bien. Recompensa bajada y siete nada más, ¿eh? Esperaba yo más, pero bueno. Aquí tenemos otro punto de interés. Vale. Diseño de niveles, precisión histórica o juego cautivador. Esta banger, como muchas otras ciudades en Assassin's Creed Valhalla. Está basada en una ciudad ya existente. Está detrás de las cámaras. También está Banger. Para reconstruirla, okay. los diseñadores de niveles y los artistas se basaron en mapas, imágenes y dibujos del arqueólogo Jean-Claude Golvin, aunque Jean añadieron más por las mecánicas del juego. <risas> aunque no todas las ciudades acabaron pareciéndose a los dibujos de Golvin, bueno. algunos detalles icónicos dieron un toque escandinavo a los pueblos y asentamientos del juego, okay. fácilmente reconocibles por los jugadores. Calles estrechas, muelles y una casa comunal que destaca a lo lejos. ...elementos que incitan a la exploración... ...y a la urgencia de la aventura. Sí, sí, no sabes ahí si... si explorar o irte y... ...el combate... tenemos alguno más ¿no? ...a ver aquí, este ya lo tenemos... Que he visto por aquí más... ...ese ya lo tenemos, pero por aquí he visto otro... ...60 metros... ...vamos a ver... ...si no se me va la Gunilda esta... ...a 50 metros, corre... Tenemos un par de ellos, creo, ¿eh? Venga, vamos a ¿eh? ver. Otro punto de interés aquí. Venga, la vida cotidiana. Vale. Disfrutaban ahí jugando y tal. Ok. Parte de exterior. Muy bien. Ah, ¿eh? Otro puntito. Yo creo que eso es lo que nos interesa. Ir cogiendo puntitos de estos. Aquí tenemos otro. Atrás de las cámaras, ¿vale? ¿Ya le he dado, no? Suerte esta chada, modelado en 3D. Vamos a suscitar un juego de mesa milenario. Ah, vale, este jugamos ya, el juego de dados este. Perdimos al final, pero bueno, <ríe> Estuvimos a punto. Vale. Hasta los guerreros necesitan tiempo de recreo. En efecto, parece que los vikingos jugaban a juegos de mesa que requerían lanzar pequeños objetos como figuras de madera tallada. Sin embargo, el equipo no consiguió encontrar reglas claras para estos juegos. Claro, no pero no encontraron escrito. Los desarrolladores de Singapur, Chengdu y Montreal unieron fuerzas para inventar nuevas okay. normas y crearon simulaciones de sus prototipos en Tabletop Simulator. También es probable que se picaran cuando ganaba uno y perdían los demás. Todos los miembros del equipo pudieron probar y disfrutar de las distintas versiones de este Orlog 2.0. También se creó un primer prototipo físico empleando dados de verdad pintados. El juego del Orlok había renacido. La versión del Orlok de Ace Valhalla tuvo tanto éxito entre los fans que Ubisoft se alió con Pure Arts para crear conjuntos de Orlok de verdad. Ojo ahí, ¿eh? ¿Este de aquí será? Yo, habrá que comprarse uno, ¿eh? Las piedrecitas y tal, los daditos, la moneda para ver quién tira, las bendiciones, está guay, ¿no? Qué chulo. Muy bien Venga, por allí tenemos A 70 metros uno Y el otro A 75 Lo mismo me da Así llegamos Venga, corre Galopa ahí Trota 30 metros Salta Toma Esto es lo que me gusta de Assassin's Creed Venga, hay unos saltillos guapos Venga, Jaminja El espíritu familiar Bueno Ostras, tú Ninja, parecía una mujer gigante y fantasmal Como este diseño conceptual Vale eh, Pues estupendo Otro puntito de interés Hemos pillado hoy. Esto ya los tenemos señalados. Allí a 118 metros 125 Ya no tenemos más mm, Vamos por el, el de aquí 100 metros Hablan ahí en noruego, ¿eh? Este ya lo hemos visto, ¿no? Qué? Ah, no La de las runas Mira Como el God of War <ríe> Al grabarlas en piedra Creaban las piedras rúnicas Ahí está Termino run W Ahora hasta las mujeres Mandaban grabar Una piedra rúnica En memoria del valor De su marido o e hijos Que morían en el combate Con el mar Que era lo más probable que murieran en la guerra van el mar Ok Muy buenas Pues está muy bien esto, ¿eh? Uno de los puntitos de interés Venga, allí tenemos otro Vamos a ver No me dice la distancia, 80 metros Qué grande, ¿eh? El pueblo este parece que no, oye, pero... ¿Dónde, dónde, dónde? 45 metros ¿Nos salimos del pueblo? Aquí, aquí <ríe> Aquí El arte de hacer carbón Vale, vale el picón ahí, bueno. El carbón de madera servía como combustible para la forja. La madera se, eh, se quemaba y carbonizaba en un foso durante varias horas antes de trasladar la forja. Vale, se transforma ahí el carbón. Hacían ahí quemando leña. Venga. Esta es una recreación moderna de esta técnica ancestral. Perfecto. Esto es como un poco modo historia, ¿vale? O sea, que nos va explicando la historia aquí de los vikingos Y tal Personaje desbloqueado Desbloqueado, Gunilda, Ojo Tenemos ahí personajes Vale, estamos con Thorstein Personaje de exploración Mientras explora el mundo al margen de la misión Podrá seleccionar un personaje jugable Y personalizar su aspecto Para desbloquear un personaje en concreto Busca su entrada en el menú y completa el objetivo especificado. Estamos ahí. Ahí, a ver si me pongo ahí. <ríe> para parecerme al, al personaje. Tostein. Estamos ahí un poquillo. Pero casi. Paciente y honorable. Aspira a ser un gran mercader. Está casado con Grunilda. A ver si la encontramos. Es una tejedora tenaz y pragmática. Y está casada con Tostein. Vamos a seleccionar. Lo dice que estamos a punto de abandonar la, la misión. No sé sea, que le digo que no. Vale y tenemos ahí el códice todo esto que vamos aprendiendo y los de atrás de las cámaras y tal no los vamos a mirar ahora pero tengo aquí un amarillo un azul es por allí a 110 metros pero ya no sé yo ya si es por fuera parece que sí que es por aquí por fuera no Echa la carrerilla. a ver aquí 80 metros 60 Ojo. A ver, El mismo no estamos adelantando, pero bueno. La Creación de Eivor: una capucha infaljín rojo, detalles sutiles que anticipan al asesino. Bueno, a la hora de diseñar un personaje, personaje principal, creación cada de cuenta. Su personalidad, sus Manu, gestos, Bruno, su Nelson, trasfondo. Eivor Necesita tener una cicatriz visible y tatuajes que representen sus creencias, algunos eventos pasados y la lealtad a su clan. Algunas de las referencias planteadas en el collage de ideas iban desde Imperator Furiosa de Mad Max hasta Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell lo que permitió a los ilustradores crear composiciones, formas, siluetas y diseños Después los modeladores de personajes diseñaron los detalles peinados, tatuajes, atuendos e incluso las puntadas del cuero mientras que los animadores se centraron en el movimiento del cuerpo y sus expresiones faciales Por último se escogió a los actores Magnus Brun Nielsen y Cecilia Stenspiel. Para dar a Ivor una voz a la medida de su personalidad No, ¿Está no lo hemos escuchado en inglés Está vivo <ríe> Está vivo por poco tiempo <ríe> Está guay la guerrera esta Vamos la Tenemos otro aquí arriba Vale La Gunilda no sé dónde estará a ver. Asamblea o... o fin Ley y justicia Vale, ahí está Campo de asamblea, esto es una fotografía de Tilberni en la actualidad Ok, otro punto de interés Y tenemos otros 76 metros Y los doraditos eso Vamos por aquí A ver si llegamos Dice que no hay daño por caída, ¿vale? Aunque ya sí me hice un poquito de daño, pero bueno. Nos tiramos desde la atalaya. A aquí. A ver, los músicos. Esto. La música del Bajala. Uh, chungo. Me la experiencia salta de el copyright, ¿eh? depende mucho de la música que marca territorios y está y el mundo. La música de Noruega bebe Madre de los mía. rituales y la vida cotidiana, Un mientras que la de musical, Inglaterra se inspira en antiguo. la música religiosa. En total, se trata de cinco horas de música uh, horas. compuesta mediante la colaboración entre Jesper, Gid, Sarah Scheckner y Einar Selvig. Pero la Mi música idea. no se limita a eso. Para el inmenso deleite de los fans de Ace Black Flag, también se añadieron salomas a Ace Valhalla. Suenan mientras Eibor navega en su Dracar y están cantadas por nada menos que Einar Selvig, el escaldo Braggy en el juego. Sí. Yo lo allí con su. con su barbita, ¿eh? Va a ser ahora la última moda, dejarse ahí la barbita y. Como el, el, el árbitro de la, de la UFC Que es un árbitro de la UFC Que tiene un barbón ahí todo, todo largo Impresionante Bueno, y las liras, las flautas y los cuernos Esto Muy bien, esta está graciosa Muy chula, ¿eh? Instrumentos musicales Venga, tenemos ahí otro Nos faltan dos, ¿eh? De detrás de las cámaras solo es un poco como de investigación, ¿vale? Y descubriendo aquí la historia De los vikingos Quería traerlo, no Lo he descubierto hace poco y digo, bueno, pues Lo subo al canal Vamos para A intentar pasar por algún lado <ríe> Por aquí <ríe> Ya hemos pasado 100 87 por aquí Vamos a buscar estos dos Dorados que nos faltan Aquí tenemos uno Venga, A ver Este qué es Parentesco y ancestro Guerra y política Vale Una piedra ahí Ok La práctica común Era honrar a la familia Tanto a los miembros vivos Como a los muertos Grabando su historia En pequeñas En piedras rúnicas Como esta Vale, grabamos ahí Sus su historias Para darle Uy, uh, a Amarillos hay un montón, eh. Puntos de interés de esto. Tenemos unos 30 metros, dice. Y este puede ser. Vamos a ver. ¿Esto qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy yo moviéndome. Ahora. Ojo, ojo. Me queda esto un poquillo pillado, eh. A ver. Ahora. La moda, símbolo de estatus. La moda era el medio de los escandinavos medievales de alardear de su riqueza e influencia. Las joyas, el color de las prendas de una persona simbolizan su estatus. Ahí postureo. Ok. La joyería. Collares de cristales tintados o cuentas de piedra. Vale. Ahí tenéis la joyería escandinava. Este me gusta... Vale, creo que tiene la punta ahí como un dragón, parece. El enganche. Tenía uno como estos de plata. Esto no sé lo que será. Eran pendientes, o yo que sé. O broches o algo. Para el pelo y tal. Estos sí parecen pendientes. Pues nada, muy bonito. Mayoría escandinava. Venga, venamos a ir por la brújula. Solo veo ya uno. Y la grunilda. Vamos a ver. ¿Qué pasa esa? Estaba llorando. Venga, ciento. cien metros. Prácticamente. ¡Chucha! escala! Venga. <ríe> ahí, ahí. Vamos, vamos. ¿Y <ríe> ahora qué? ¿Para dónde? ¿Llegaremos allí? No creo. Pega un paracillo. ¡A la tienda! Ahí. Venga, está muerto frío, ese está muerto frío Abrígate Es que van todos muy... No, con el frío que hace Sí, sí, va bien abriguillo, niño Pero esta poca ropa, lleva Ahí desmangar Pasa más frío A ver, ¿dónde está el...? Creo que aquí, ¿eh? Este de aquí de... Aquí cerca del puerto Vamos La ruta del norte, comercio y economía Vale, muchos pequeños reinos reclamaban para sí la costa occidental de Escandinavia Luchaban por el poder y la riqueza, así como por controlar una velosa ruta marítima La ruta del norte Ya te digo, es importante la ruta del norte Vale, ahí la tenéis, ojo, un, dos, 3 cuatro, 5 6 Ahí la tenéis, Ligra Sein, Herdia, hasta Fidja, Arne, usted y la británica La veo? que no la veo Ah, aquí. Claro. Ok. Ahí está Reino Unido. Muy bien. Bueno, pues por aquí yo ya no veo más puntitos de interés. Ya sería cuestión de buscar a la Brunilda esta. A la Brunilda. A ver. Aquí. ¿Pasa, amiga? Venga, no, a nuestra esposa. <ríe> Venga. Vamos a ver. Es una historia tranquila, ¿vale? Bien, para disfrutarla ahí. Días. Sin lucha a ni mi nada. Madre le encantó la capa de lana fina que me vendiste. Es exquisita. <ríe> por supuesto. Mi esposa está orgullosa de su costura. ¿Y con razón? Bueno, van ahí diciendo que era bastante avanzado para su tiempo. tiempo, para tener una vista tan aguda y manos tan firmes. Tengo una madre con talento y un esposo paciente. Claro, principales. Tal, un beso de mi parte cuando la veas. Lo haré. Que la suerte te acompañe. Eh, estaban muy civilizados que nos, nos pensábamos que eran unos brutos salvajes y no, no. Estos tenían ahí su ¿Vale? Ahí los códices estos. Muy bien. ya vamos seguir. a la Después isla. de unos saqueos tendremos plata para marcharnos de aquí para siempre. Está no has no... sido feliz aquí eh, estáis tirando que vayamos a qué a feliz en cualquier parte joya es pequeño, pequeño ¿quiere... demasiado para los grandes sueños de una pastorcita sí. y por qué no hasta un gusano podría saltar los cielos un día ah, quiero avanzar vamos Miquel ha prometido ayudarte con mis tareas mientras estoy en el mar tendrás tiempo para soñar mientras estoy fuera okay entrada vale es que estamos todo todo el rato Leyenda a entrada de esta. Ven. Ahí. Mikel, es un buen día para cerrar tratos, ¿no te parece? Ahí está el de aquí, Torstein, no me verán hacer negocios con un perjuro. ¿Perjuro? ¿Un qué? <ríe> Baja la voz. ¿En qué te basas para usar ese apelativo tan insultante? Ojo, además perjuro. Además, que discutirlo con Bjorn. Bjorn. Bjornbart. Vale, ahora nomás manda para hablar con uno. No puedo creer vale. que me haya traicionado así. Puesto no hace falta que conoces a Miquel. Él tiene que proteger primero su reputación. No. Pues venga, eh, vamos. Digo Bjorn. Ah, ese siempre está olisqueando tus negocios como un perro salvaje. Envidia <ríe> tu éxito y quiere arrebatártelo. Venga, pues no se lo permitiremos. Ahí. Nos hemos esforzado demasiado para que ahora nos robe esta oportunidad. dónde tenemos que ir? Tío, pues he metido por aquí a los cerditos. Venga. Ticino. ¿Qué pasa aquí? Estamos ya. Enfréntate a Bior. Ojo. Ojo, vamos a pegar aquí unos puñetazos, ¿eh? A ver has andado contando sobre el honor de Ahí, ahí familia? Tenemos no que la limpiar nuestro que no. la verdad Esta vela que hizo tu mujer y tú me vendiste Está tan podrida como tu corazón No puede ser, no puede ser Querías que mis hombres y yo nos ahogáramos en mar abierto Y se perdieran nuestros cuerpos ¿Estás loco? Hay Aunque movida, ¿eh? quisiera dejarte a la deriva y viajar al oeste solo Haran no lo permitiría Me enviaría a rescatarte y entonces estaríamos todos perdidos no pretendo comprenderte, perjuro, pero tus métodos son muy evidentes. Creo que no llama perjuro, tío. Creo que iré a informar a Harald de tu falsedad. Tiene que llegar en cualquier momento. Qué movida, eh. Salseo, salseo. A ver, está ahí. Mi amor, eso no es obra mía. están a ver, está en la nuestra. Ya lo sé. Esto lo ha hecho una mano mucho más tosca que la tuya. Hombre, claro. Bjorn intenta quitarme mi puesto en la expedición. No puedes dejar que te acuse así delante de la asamblea. Qué caudillo volvería a aceptarte. No dejaré que mis padres mueran de hambre por las mentiras de Bjorn. Entonces debo reunir pruebas y exponer ante todo su falsedad. y ya troleaban hacia, mujeres hacia mujeres fake news Y con la Feignio ya la en mis oraciones. Nuestros ancestros te guiarán sabiamente No me cabe duda Te veré fuera de la asamblea Pues me gusta, me gustan los comentarios de esta gente De los la... personajes ¿eh? Si yo fuera Odín? un tan impulsivo ¿Dónde escondería un barco? Venga, tenemos que buscar el barco Le estoy dando y no va A ver, ¿dónde tenemos que ir? A buscar un barco No tengo ni idea yo comprueba que no miente Tenemos que buscar un barco? ¿Dónde busco yo el barco? Escondido trato. No tengo ni idea, ¿eh? Esto nos pilla muy lejos, ¿no? Vamos a ver Yo creo que no puede ser lo del barco, ¿no? Esto es aquí otra ciudad, otro... Historieta. Lanfilque. Ahí no hay barco. Ahí hay algún punto de interés, pero... Ni idea. Está Dodín, dice. Bueno, equipa aquí para nada, eh. Como otra aldea, ¿vale? Seguramente pues tendremos que visitar. Ahí hay algo. A ver, ¿dónde estará el barco, tío? A ver. Tengo una idea Los que esos están marcados Tienen ahí Una cosita Como que ya lo hemos visto Vale, la La V esa que le pone No sé cómo se llama Nosotros estamos ahí Somos el punto verde Vamos a ver Lo mismo me he ido yo muy lejos ¿Qué tiene este el barco ha desaparecido. Okay. Faltaría este punto de interés. ¿Ok? Pero el barco no sé dónde está, eh. No sé las pruebas a ver cómo averiguamos. Digo, a ver si es que lo tiene por aquí, pero está islita o algo, escondido el barco No sé No se nos ha ido a la zona de investigación, eh Creo No sé No sé dónde tendrá el barco este hombre Pero bueno Allí he marcado algo Era donde hemos estado Pero ni idea Bueno. Tenemos que averiguar prueba. Vamos a ver. A este podemos hablar con él. ¿Qué? Okay. Vamos a ver. Dime una cosa. ¿Sabes si Bion recibió estas cajas hace poco? ¿Era un pista o algo? Tuve que transportarlas yo. Húmedas y en mal estado. Olían como si las hubiesen tenido guardadas cerca del agua. ¿Llegaste a ver lo que tenían dentro? No, pero olían a oveja mojada. Imagino que sería lana. Muchísimas gracias. La lana mojada huele mucho peste. Mira, hemos, se nos ha subido ahí la, la barrita esa. Vamos a buscar pista y tenemos que... Ojalá una asociación legal, social y comercial. ¿Vale? Bueno. Otro punto de interés, ¿vale? Y personaje desbloqueado, Soma. Bueno, está bien. Estamos quedados, ¿eh? Tienen ahí una aliada. A ver, aquí hay algo. Puesto ya del norte, sí, sí, esto ya lo vimos Pues no sé ahora Dónde ir, ¿eh? nos bueno, saca otra vez al cuervito Y... A ver si ha funcionado, ¿eh? Lo de la vista de Odín esta Aquí A ver, a ver, Trepar, no Ahí tiene que haber algo ¡Ojo! Aquí el... El cráneo este este de ballena de cachalote o algo. par. A ver. Quiero investigar esto. Ahí estas puntadas son de Gunilda. Al final Bjorn sí que planeaba quedarse con su vela. Claro, claro. A ver, nos sube allí aquello o algo. ¿Sí? Falta algo más que mi palabra contra la debida. El horror del destierro. necesito gente que me respalde. Una entrada de aprendizaje desbloqueada. Vale. Como ha avanzado, eh? Eso no hay un ruidito 120 metros Venga, vamos a ver Es otro modo de juego Aquí interesante Cuanto menos Entretenido Aquí que tenemos Vamos a ver ¿Vamos a hablar esta gente o qué? Amigos y vecinos <ríe> Oídme Bjorn me ha tachado de perjuro Y ha puesto en entredicho Mi buen sí, sí, nombre ahora, ahora vamos a la vela Se habría desgarrado a la primera ráfaga de viento <ríe> Esa vela Se trajo de Notfall Llegó por mar en una caja De madera empapada la vela de mi esposa se la guardó para usarla cuando llegara a mar abierto. Conozco bien las puntadas de Gunilda. Y esa vela no ha salido de sus manos. Si revelar la verdad es tan sencillo como dices, ¿por qué iba a mentirnos Bjorn? Esperaba poner a Harald en mi contra e impedir que fuera en la expedición de mañana. Anda. Quería ocultar la verdad hasta verme en el exilio. Si os preocupáis por los que viajamos con él, este insulto no puede quedar así. Habría arriesgado a su tripulación por un agravio nimio. No es digno de comandarnos. ¡Oídme, hombres libres de esta bando! ¡Hay que informar a la asamblea! ¡Al propio Jarl Harald! Solo entonces tendremos asegurado nuestro regreso. ¡Estáis conmigo! ¡Vamos, ¡Eh! Alea! ¡Jeje, ese! La asamblea está a punto de Mira, está en pico de oro! ¡Ojo! ¡Que vamos todos, eh! ¡Vamos todos para allá! ¡Vamos, chavales! lo bueno! ¡Ven! Vamos a la asamblea. Cuidado. 10 metros, pues sí que está lejos la asamblea, que El pueblo este es grande, ¿eh? Creo que aquí, en la casa está principal, la casa comunal. Sí, eso parece. Vale, esto lo vimos. Sí, lo de aquí del.. Sí. Venga. Vamos a ver. Movida aquí, ¿eh? ¿Cómo se empujan, tío? ¿Cómo se empujan, oye? habla con este pues venga ¿Qué ah, es y la marca de la mercancía es con el que, que es nuestra sus mentiras se desmoronan has hecho venga. un buen trabajo pero temo que tus hallazgos no basten para convencer a la asamblea ¿No? qué vas a hacer exigiré un manna y probaré con mis obras que mi palabra tiene más peso que la de peor vale yo creo que no está indicando Su cómo solucionamos sus problemas lado de la nuestra un buen Tiene un consejo y una historia. Yo he sumado a las mujeres a nuestra causa y he rezado a los dioses. Aunque pierdas, mi guerrero de pico de oro. De pico de oro, por eso era. harán entrar en razón a la asamblea. Vamos, vamos. Mi corazón late con el ímpetu de siempre. Vamos, reclama nuestro honor. Forsetti, okay. bendíceme al defender mi honor. Forsetti. Venga. ¿Qué? Okay. Para cena. torstein el perjuro. Aquí está, aquí está el diablo. Este? suplicar perdón con el rabo entre las piernas? <risa> <risa> Hombres de la asamblea, Bjorn afirma que la vela que le vendí estaba podrida, pero encontré escondida la obra de Gunilda, mientras que la que expuso como mía vino de Notfall en una caja empapada en agua marina. Quería a echar a un mal negocio arruinando mi reputación y todo para ganarse el favor de Harald. El Harald, Thorstein, si lo que dices es cierto, Bjorn es culpable de mentir, de perjudicar tu reputación y de una arrogancia que habría acabado con las muertes de su tripulación y la tuya. Sin embargo, es el quien te ha traído ante la Asamblea y debes decidir cómo vas a defender tu honor. Nos hartaremos de luchar, Allende el mar Elijo el maniafnater. Vamos a ver <ríe> Adelante pues Mi lengua corta tanto como mi espada Declara tu valía Si es que puedes Gustavus, vale, ¿eh? vale Esto fue lo, lo que aprendimos ayer Rapeando Deberás prestar lo que dice tu adversario y selecciona la respuesta más precisa y acertada para ganar el duelo, Pero ten cuidado porque tendrá un límite de tiempo para responder Venga, tenemos que rapear ahí a su... y rimar a ver Destaco al timón por tierra y por agua Vamos a ver pero por agua... yo qué sé Esta misma Tremendo arrogante a mí no me mandas ja, muy flojo Thorstein, igual que tú fui yo el elegido no lo fuiste tú vamos a ver y vino ahora buscando actitud porfía no, no tienes virtud a ver. tan solo porfías no tienes virtud Harald me prefiere perjuro, aparta Vamos, vamos. Rata petulante, miente que, y que, que, que, que roba. Ya no le está saliendo bien. O sea, tu cara está roja. Esta. Por bien que lo hagas, mi rima lo mejora. <risa> <risa> Palabras más ciertas no se oyeron jamás. Vamos, si sí, ganamos. Es la hora de intervenir. El Quería ha quedado el otro. claro que el perjudicado aquí es Thorstein En mi opinión, va, va. Bjorn debería ser apartado de la expedición Y condenado al exilio para nunca volver Hombre, claro Será despojado de tierras y mercancía Que servirán para costear la búsqueda de otro navegante Puesto que el tiempo apremia No, Harald, eh, yo... No te empeñes en volver a ser el blanco de mi ira Podría haberte condenado a la muerte por asesinato Así que, me da cállate. ¿Qué decís, hombres de Stavanger? ¿Aceptáis los términos propuestos por el Jarl Harald? El Jarl. Elegimos exilio. Exilio. <risa> exilio. A Siberia, que lo manden para Siberia. <risa> Al Polo Norte. La decisión está tomada. Lo tienen certido. Tenemos que encontrar un navegante. Eh, yeah, perfecto. Y la casa comunal esta, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Reputación de Tosten está limpia y ha vuelto a congraciarse con Harald. Toma ahí. <ríe> Lo hemos logrado limpiar nuestro no Bior, condenado al exilio, ya no supone una amenaza para el honor y el buen nombre de Tosten y Gunilda. Ea, juramento y honor completada. Reputación limpia. Perfecto. Y una recompensa también, el conjunto de regidor pues estupendo La siguiente misión empezará en... ¡Ojo! Fe amanece continuar, explorar con libertad Bueno, no tengo ni idea Continuar, me imagino Vamos a ver No sé si será la próxima misión Si será Vamos a ver Con otro personaje o okay? qué visto ahí que había varios Míralo, el curilla Bajar, acerca de un agonismo, salente Y pulsado, mantener el círculo para dejarte caer A vista de pájaro Que es lo claro, que hemos visto antes con el cuervo Descubrir la oportunidad de moverlas en el mundo Más lo del dracar Dragón, ahí El Thor, a Thor no le da miedo morir en el Rándaro. Ama profundamente a su esposa Sif Y defenderá su honor con uña y diante A la mínima oportunidad que surja No sabía yo esto de la Sif Esta Vale a ver, dice, no te preocupes, caer desde grande altura no te hará perder salud. Que allá nos quita un poquito, ¿eh? Odín, recorre el reino de los mortales. Midgar adoptando a menudo el aspecto de un anciano barbudo con una capa larga. Un sombrero de ala ancha y un callado. Harald diente azul. La tecnología. Ah, vale, el Bluetooth. Ok, toma su nombre de Harald diente azul. Blatan o Bluetooth. En danés e Inglés respectivamente Un rey danés del siglo X Su logotipo es una combinación de las runas correspondientes al H y a la B Dale, De ahí viene lo del Bluetooth ¿Eh? Otra cosita más que sabemos <risa> ¿Esto qué pasa? Se ha quedado aquí para ello El curillá? ¿Ah, vale, que tengo que tirar para adelante o algo La percepción de cuervo No sé, digo yo Bueno, aquí con Una aurora boreal Esto no me lleva a ningún lado El curilla Ahora <ríe> Creo que es con otro personaje ya, eh pues Siento que es con el curilla este No el fraile O el monje Como queráis llamarlo Vamos a ver Aquí la pantallita en negro Ahí como grabando Y cargando Tarda un poco, ya sabéis, las cargas estas en Play 5 ya se ha mejorado. Pero en Play 4 todavía, por fe y por fuego. ¿Lo esto es otra misión ya. El hermano Elric. Comienza su primer día como monje en el monasterio de la isla de Eli. Ya sabemos que el monje Elric. el Hermano. Ajeno a los vaivenes del poder, Elric solo tiene un objetivo. Dar una buena primera impresión. Vale, isla de Eli, Bretaña anglosajona, vale, vale. Ya estamos aquí en, en la isla británica. Hermano Elrich, despierta. Bueno, ahora estamos en el papel del curilla este, a ver, del monje. Y lo mismo, me imagino, aquí está... Ojo, tenemos que ir. Una entrada aprendizaje desbloqueada. Las horas del día. Ay, mira. Tenemos aquí una recompensa. Conjunto de regidor. Mira, ahora sí, si más o menos cogemos bien ahí en el, en el trajecillo. Este conjunto de impresión está compuesto por piezas de la mayor familia de la época vikinga. Te sentirás como un lord anglosajón con este conjunto de capucha, yelmo, peto, brazaletes y pantalones. Disponible en ese sin crédito. Valhalla. Ok. Ok. Aquí los personajes cubierto al Soma este Soma Jalscona de Cambridge es decidida, amigable y empática. Vale, es otra muchacha. ¿Vale? No. Y ahí mira, vamos desbloqueando más, ¿vale? Que qué hay por aquí, oye. Mira, mira, la creadora del ánimo 2.0. Y chan esto. Odin, mira, que lo tenemos, Odin. 10 de 50. Tenemos que visitar 50 puntos de interés en el mundo. Vale, lo vamos desbloqueando poco a poco. El Sigurd. Ok. y Alfred también. Barca. El Loki. Tenemos aquí a Loki. Completa la misión donde se une el destino. Es el dios de la malicia y es bastante malicioso. <ríe> la freya. Dios de la fertilidad y la magia. Gobierna Foldbank. Para desbloquear este personaje de exploración, visita 90 puntos de interés en el mundo. Llevamos días de 90. Bueno, pero ahí estamos, ¿eh? Y hasta ahora, aquí tenemos a, al último. Dios del trueno, Dios del pueblo, gigante destructor. ¿Qué sería más adecuado? Hay que visitar todos los puntos de interés en el mundo. 92, madre mía, claro, es el último personaje. Hay que visitar más cosillas. Pues muy bien, ¿eh? Esto ya sabéis, que es lo de detrás de las cámaras y tal. Escandinavia. El diseño de esta venga, la creación de aibor Y aquí la música del Vahala Ok Y aquí Venga, el espíritu, la hora del día El arte de hacer carbón Todo lo que vamos descubriendo, ¿vale? Arte y cultura Muy bien ¿Queda algo? No, no, este Este en pico de oro Ok. Y alguna más, ya Perfecto 22 153, 4 de 25 y 1 de 7 Yo creo que está muy bien por hoy Hemos pegado ahí Bastante bien A ver, esto es lo que hemos hecho Misiones, ¿vale? Ok No sé si será el, el nivel o algo Pero bueno o, o el orden que hay que seguirla Ahora estaríamos en esta, por fe y por fuego ¿Vale? La del monje creo que nos vamos a quedar por aquí si queréis que, que sigamos con este modo de juego, me lo decís y, y continuaremos. Si no, pues le, le daremos al otro modo de juego, ¿vale? Pues ya tenemos el fin de semana gratuito. Nos quedan dos días y seis horas. Así que ya sabéis, aprovechar el fin de semana, chavales. Bueno, un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao. Sabes, bueno, no se olviden de dejar like.